Mi nombre es Vito, Vito Way, y este es mi nuevo caso, el misterio del anillo. Me da en la nariz que será un caso sencillo. Bueno, quizá no tanto, os cuento Todo empieza por dos palabras Zao Zhao, mi cliente Un multimillonario procedente de una remota región oriental Es el dueño de una multinacional carbonera Una de esas que hace polvo el medio ambiente la hija de Zhao, la hermosa y sensible Meilin, lleva un año sin hablar, solo dibuja. Un extraño anillo con la figura de un jilguero que se le aparece en sueños. Zhao cree que el anillo puede estar en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco. Por eso voy camino de la biblioteca del seminario, que esconde muchos de los secretos de esta ciudad. Pero por dónde empezar a buscar? los secretos de Vitoria, ¿no? Los pasadizos. Las puertas que llevan a otras puertas que esconden pasadizos. Sí. La leyenda dorada. Ese es tu libro, pero se lo acaban de llevar. ¿Quién? Un tío todavía más raro que tú. Ese que sale por la puerta. Smoke, el líder de una secta de origen desconocido que perturba la apacible vida de su pueblo, está enamorado de Meilin. Por eso busca el anillo. ¿Daba miedo? Sí. Pero recordé una frase del viejo Zao. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. O lo que es lo mismo, le voy a dar un buen repaso. ¿Confiáis en mí?